Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas sean todas a otra entrega de Rincón de Rosy Hoy quiero, hoy vamos a hacer este hermoso botón en cristal número 2 Ya está previamente en nuestro canal de YouTube este botón Pero está hecho en cristal número 3 Esta vez lo vamos a hacer en cristal número 2 Y los pasos son, son repetitivos Todos los pasos se repiten Bien, chicas, gracias a todas por, la, por suscribirse al canal, suscríbanse a nuestro canal, suscríbanse a, a, síganos en nuestra plataforma, en todas las redes, en las redes digitales, en mi Instagram, eh, gracias a todas las nuevas suscriptoras por el apoyo, eh, gracias a todas las chicas de la comunidad, Sí, estamos un poco ocupadas, si usted ven que no le contesto los mensajes, pero no me olvide de hacerles sus, sus videitos. Entonces, chicas, miren, para hacer este hermoso botón, yo voy a hacer un juego. Hoy vamos a hacer un juego acorde con su, con su collar o su dijecito. Entonces, aquí tengo un botón, miren, aquí yo tengo un botón o un capuchón en acrílico y este mide 14 milímetros. Eso van a ser para los aretes. Para hacer el dije de la que va a llevar la cadena, este mide, este mide 16 milímetros. Tenemos por aquí, para poner el arete, un enganche en forma de hoja. Este me gustó mucho por la forma que tiene. Y todo es laminado. Tenemos un porta cadena o un portadije también laminado. Tenemos nuestro hilo slon, como siempre les he dicho, el hilo slon, mira aquí la marca del hilo, es un hilo de bobina y ese hilo viene encerado. Es especialmente, si ustedes se fijan, es especialmente para trabajar con bisutería. Este hilo no es para coser, este hilo es especialmente para trabajar bisutería. Tenemos una cadena, una cadena fina el largo de su cadena lo determina usted verdad y el grosor también aquí yo tengo una cadena ya una cadena eh, laminada también chicas aquí tengo los cristales número 2 yo utilicé tres saltas de cristal número 2 Tres saltas de cristal número 2 cada salta de cristal trae aproximadamente ciento... 125 cristales. Yo utilicé tres, tres altas para hacer el juego completo. Aquí tengo las mostacillas número 11. Estas mostacillas son calibradas. Tengo las, tij tengo las tijeras, tengo las pinzas y aquí tengo mi aguja número 10 saltada ya con yarda y cuarto de hilo tengo ya el cuarto de hilo, no utilizamos mucho hilo para hacer, este, para hacer este, este hermoso botón yo espero que este video les sirva porque ya este video está en nuestra plataforma de youtube lo voy a hacer de nuevo porque mucha gente, mucha persona me lo han, me lo han pedido pero sí está ya en nuestra plataforma de, de youtube como botón circular en cristales entonces lo vamos a hacer ahora en cristal número 2 porque está en cristal número 3. Bien chicas, los pasos de esto todo son repetitivos, siempre es el mismo paso, a pesar de que el botón, de que este botón sea más grande, es el mismo paso, todos los pasos son repetitivos. Entonces, vamos a empezar con cuatro tomando cuatro cristales del número 2. Esta es nuestra primera secuencia tomen el hilo de su preferencia, el, el cristal de su preferencia para trabajar con a gusto, recuerden que esto es, esto es una terapia, la bisutería, recuerden que esto tienen que hacerlo con amor y con paciencia, si, siempre he dicho, si no te sale la primera, te sale a la segunda, si no te sale a la segunda, síguelo intentando. Entonces, miren, aquí yo lo que tomé fueron cuatro cristales. Miren, me tome, me, me, miren por favor, voy a pedir que me, tomen, que me tengan un poquito de paciencia con el tema de las manos. Estos son materiales muy pequeños y estamos haciendo todo lo, todo lo posible hacemos para que ustedes puedan apreciar el trabajo que hacemos. Entonces, yo voy a hacerlo dos nuditos, bien apretadito así tiene que quedar nuestro primer inicio voy a cortar el exceso de hilo ya que apreté bien para este trabajo me gusta si ustedes gustan pueden hacerlo con el hilo la no hay ningún problema pero a mí me gusta me gusta trabajar con, con el hilo del mismo color del cristal o un color muy parecido porque porque cuando cuando elaboramos nuestros cristales miren aquí le voy a mostrar por qué trabajo con el mismo color del hilo ven que el hilo casi no se puede apreciar no se puede apreciar casi el hilo y eso le da una, una vista mucho más elegante y mucho más bonita a nuestro trabajo ¿Ven? Miren este. ¿Ven que el hilo no se puede casi apreciar? Porque utilizamos el hilo del mismo color del cristal. Entonces, vamos a, vamos a continuar. Aquí yo estoy, ¿verdad? Yo me voy a pasar al cristal siguiente. Miren, chicas. Estoy en el cristal siguiente, ¿verdad? Bien, chicas, Miren, estoy me pasé el cristal voy a tomar un cristal y me voy a pasar por el cristal siguiente así a lo hilo acomodo mi cristal okay. les recuerdo a todas por favor estamos trabajando con cristales trabajar con cristal tiende el hilo a romper, así que por favor no alen muy, muy, este, muy forzadamente, simplemente le vamos a dar pequeños toquecitos, ¿Okay? pequeños toquecitos para que el cristal se acomode, damos pequeños toques para que el cristal se acomode ¿Ven? y que nuestro trabajo no quede flojo ¿Ven? entramos un cristal por cada por cada uno de los cuatro que hemos puesto miren yo simplemente estoy alando un poquito y acomodando el cristal este viene siendo nuestro segundo paso. Ponemos un cristal, entramos al otro. Bien. Acomodando nuestros cristales, ahora yo me voy a dirigir a este cristal que tengo aquí arriba. Voy a salir por el primer cristal que coloqué y voy a alar un poquito, miren, alamos un poquito no muy forzado para que nuestro cristal para que nuestro cristal no vaya a romper el vídeo ahora nuestra segunda secuencia nuestra tercera secuencia será dos cristales por cada cristal que hemos puesto Le damos dos cristales alamos un poco y acomodamos sigue nuestra secuencia este viene siendo el cuerpo del botón Siempre hablamos un poco para que nuestro cuerpo del botón quede bonito y que nuestro hilo, miren, aquí estoy colocando los últimos dos cristales, voy a subir por los primeros dos que coloqué, así. Acomodo mi cristal y mi hilo, halo un poco, ven. Haciendo un poquito de fuerza sin alar mucho. Okay. Ahora voy, nuestra, nuestra secuencia será colocar un cristal por cada uno. O sea, tomo un cristal, halo, tomo otro cristal, acomodo el cristal y halo. acomodo el cristal y guiado, lo... siempre acomodando nuestros cristales. Bien. Seguimos nuestra secuencia de un cristal por, por cada uno, tomamos otro cristal, estoy enfocando un poco la cámara porque mi cámara está teniendo un pequeño problema de enfoque entonces tomamos otro cristal Mira. pasamos por ese A pasar por este mira vamos a pasar por este que está debajo para llegar a este que está aquí arriba aquí vamos a hacer un poquito de fuerza pero no muy brusca pasamos por el que está debajo darle la vuelta, para llegar a este que está arriba así nuestro cristal alamos y acomodamos nuestro cristal bien estamos trabajando con el cuerpo de el botón bien seguimos nuestra nuestra última secuencia para terminar de hacer el cuerpo del botón se tomamos dos cristales tomar dos cristales y vamos a pasar por el cristal siguiente acomodando siempre nuestros cristales y alando un poco. Ahora tomamos, miren, nuestra primera secuencia fueron dos cristales. Ale. Ahora, nuestra otra secuencia será un cristal. Tercera secuencia, dos cristales. Ven. Alamos y acomodamos. Nuestra otra secuencia es un cristal entrando por uno. Ahora tomamos dos cristales. por uno, siempre apretando, alando un poquito, no muy brusco como le dije. Ahora nuestra secuencia es un cristal. Y así le vamos a ir dando la vuelta hasta terminar. Ahora dos cristales, empezamos por dos, terminamos en uno. entramos por el que está debajo por este y subimos a este que está aquí. miren entramos por este salimos a este que está aquí arriba lo pueden ver aquí entonces este es Aquí está ya completo lo que es el cuerpo del botón. Miren. Este es el cuerpo del botón, como le dije. Ahora todo lo que vamos a hacer, todo lo que vamos a hacer, las 10, las 5 vueltas que le vamos a dar al botón, las seis vueltas, perdón, que le vamos a dar al botón número eh, de 14 milímetros. Todo es repetitivo. Es igual, todo se repite. Es igual que la misma vuelta que le vamos a dar a este. A este le vamos a dar 10 vueltas. A este le vamos a dar 6 vueltas. De ahora en adelante, todo lo que vamos a hacer, el paso es repetitivo. Todo. Entonces vamos a poner un cristal por cada uno. Miren, entramos en este cristal. Aquí Otra vez a esto vamos a repetirlo miren a esto lo vamos a repetir todo esto se repite siempre le dije acomodando su cristal y apretando un poquito miren un cristal por cada uno a eso le vamos a dar la vuelta en total la primera vuelta es de 13 cristales Colocamos 13 cristales por cada vuelta. Y a esto le vamos a dar al botón número, al botón de 14 milímetros, le vamos a dar 6 vueltas. Una falta un cristal y miren aquí estoy debajo. Voy a salir arriba alando sin que nuestro hilo se vaya a tensar, se vaya a enredar y se vaya a romper. Siempre hagamos nuestro trabajo despacio con mucho amor para que nuestro hilo no se enrede miren aquí mi primera vuelta de 13 de 13 cristales ya está completada aquí voy a revisar un poco mis cristales que estén acorde miren a este mira yo estoy acomodando el, el hilo y acomodando el cristal miren y alándolo para que él me quede bien para cuando yo siga montando los otros cristales los otros cristales él no se quede y no me haga huecos no me deje pequeños abiertos entonces ahora seguimos con nuestra con nuestra segunda secuencia de de dar las vueltas en cristales para terminar de hacer para terminar de forrar nuestro botón en cristales y esto todo se repite es lo mismo el mismo botón te va diciendo cuando él se va cerrando. Yo voy dando ya mi segunda vuelta. Este es este es un video extenso. Espero que le gusten porque me lo han pedido bastante. Aquí estoy dando mi segunda vuelta, como ustedes pueden ver ya. El mismo botón va tomando su propia forma. Puede ser del, mismo, del tamaño que ustedes le pongan. Siempre va, miren, aquí terminé de poner mi segunda mi segunda vuelta miren, miren esto ¿Ven? y miren esto ¿Ven? con lo con lo este botón este este es de 16 y miren queda miren quedan igual porque vamos a hacer lo mismo es lo mismo que vamos a hacer y miren con el botón de 14 miren el botón en sí, el cristal en sí, el mismo trabajo se va cerrando por sí solo. Entonces ahora nuestra nuestra, segun, nuestra tercera vuelta. Se lo estoy haciendo paso a paso para que ustedes puedan verlo. le dije que si ven mucho mis manos, me disculpo, pero que esto, este, estos materiales son muy pequeñitos. Y tenemos que usar mucho las manos. Recuerden siempre de alar un poquito y, y acomodar sus cristales. Miren lo que está haciendo el botón. En la tercera vuelta ya él, ya él va tomando su forma. Lo, ven, lo van viendo, miren. Gracias a todas chicas, suscríbanse al canal, a la nueva suscriptora, me envían sus fotos por favor de sus creaciones, para compartirlas en nuestras redes. Ya estoy casi terminando de dar mi cuarta vuelta. Trabajen con el color, con el color del cristal de su preferencia. Y esos son hermosos, Y eso es un hermoso regalo y también es un hermoso set de, de en cristales. Miren, aquí ya terminé de dar mi tercera vuelta. miren, miren Y miren lo que le estoy diciendo. Todo es repetitivo, miren. Claro está que este, este cap, este botón es mucho más grande y hay que darle 10 vueltas. Este botón es más pequeño y solamente lleva 6 vueltas lleva de 6 a 7 vueltas el mismo botón te va diciendo entonces chicas yo voy a adelantar un poco el paso para que este video no sea tan extenso ya que le estoy diciendo que todo se trabaja igual se trabaja igual todos todo lo que vamos a hacer se trabaja igual siempre siempre dándole las vueltas a nuestro botón y nuestro botón nos va a decir dónde tenemos que eh, terminar Bien, chicas, miren, aquí ya yo terminé de dar mis seis vueltas, miren, miren cómo queda, ¿ven? miren, adelanté un poco, eh, adelanté un poco el video y los pasos, pero ya ustedes tienen, ya ustedes tienen la plataforma de cómo, miren, este es el botón de 14 milímetros, miren, ¿ven? empujamos un poquito hacia adentro, el truco para, que, para saber hasta dónde llega nuestro, nuestro y tenemos que cerrar en musasilla. Miren, los cristales, los cristales, ustedes ven que, miren, sobrepasan el borde del, del botón, ¿verdad? Ustedes lo están viendo. Ahí es que ya se tienen que parar. Cuando el cristal sobrepasa el borde, miren, los bordes cristal del, del cabuchón miren ahí ya vamos a colocar las mozas entonces miren quiero que vean esto miren ahí cabe perfectamente el botón de 14 milímetros se lo pueden ver miren lo que pasa aquí cabe el botón de 16 milímetros solamente hay que darle solamente hay que darle tres vueltas más en cristales ven lo que le digo miren. este es de este es de 16 miren. los pasos son repetitivos y es el mismo paso para todo entonces aquí yo voy a colocar mi miren mi capuchón de 14 milímetros y ahora vamos a trabajar con las mozasillas. sillas las mostacillas calibradas número 11 ¿Por qué estoy tomando la mostacilla del mismo color porque quiero que mi trabajo se vea acorde y que se vea bonito y delicado con el mismo color del cristal miren chicas aquí yo estoy yo estoy poniendo una mostacilla por cada cristal vamos a ver para que la cámara pueda enfocar un poco mejor Ustedes puedan verlo, miren, estoy poniendo un cristal, una mozacilla, perdón, por cada cristal. Y a esto le vamos a dar la vuelta por completo también. ¿Sí? Una mozacilla por cada cristal. estoy aquí abajo yo lo que voy a hacer es que voy a volar este cristal para que no me haga un, un hueco y voy a pasarme a esta mozasilla que tengo aquí y voy a seguir mi recorrido tengo una moza por cada cristal porque quiero aquí lo que vamos a hacer es cerrar miren aquí de nuevo yo me voy a pasar por aquí abajo este cristal que está debajo luego rellenamos con moza pasar por este tomo otra musacilla y me voy a pasar aquí y voy a salir a la musacilla ¿Okay? ahora vamos a trabajar de musacilla a musacilla ya que hemos colocado todas las musacillas vamos a pasar con las musacillas colocando una mozasilla por cada mozasilla que hemos puesto. cerrar por completo ahora vamos a pasar por el cristal y la para rellenar y pasamos por eso ¿Ven? Ahora vamos a poner, ah, vamos a colocar nuestro, nuestro cabuchón número, eh, nuestro cabuchón de 14 milímetros. Lo vamos a poner aquí adentro, vamos a acomodar un poco, vamos, miren, acomodamos y vamos a alar, hacer un poquito de presión, miren, para que nuestras musas sillas se, se encarguen de hacer nuestro trabajo. Ahora le vamos a dar otra vuelta con mozasilla. Simplemente alamos un poquito, no vamos a alar muy fuerte. Entonces, para cerrar ya por completo y colocar las otras mozasillas que no hacen falta. Vamos a seguir, tratando, vamos a seguir poniendo mozasilla. Yo me voy a pasar por esta mosasilla y voy a poner una mosasilla una mosasilla por cada espacio si gustan lo pueden cerrar por completo yo lo voy a dejar medio abierto para que este vídeo no sea tan largo yo espero que ustedes lo hayan entendido Si tienen otra forma de trabajar este hermoso botón, también lo pueden, lo pueden hacer. No tienen que ser específicamente igual como el que esté aquí. Si tienen otra forma de cerrar la mozasilla también lo pueden hacer. Todo depende de su imaginación y su creatividad que usted le ponga al momento de, crear, de elaborar y crear sus hermosos diseños. Entonces yo voy a pasar por esta. y aquí vamos a terminar recuerden siempre lo que les he dicho de, de hacer siempre pequeños nuditos y haciendo pequeños remates cada vez que ustedes terminen de dar una vuelta para que si se le daña en la parte de arriba la parte que ustedes han creado no se le no se le no tenga que empezar de nuevo a hacer todo entonces miren aquí yo hice un pequeño remate un pequeño nudito yo me voy a pasar por la moza nuevamente me voy a pasar por esta moza vamos a ver si me deja pasar okay. me voy a pasar por, por esta moza por esta y me voy a colocar en este cristal que está aquí porque no, no en los cristales que están aquí arriba me voy a colocar en los cristales que están aquí abajo porque quiero que esto me quede así como queda que me quede así entonces yo voy a tomar esta no tiene enganche esta tiene un hoyito miren si a ustedes les gusta pueden trabajar con un enganche yo voy a tomar un cristal número 2 y me voy a pasar Por, por el hoyito o, lo, o, o, o el orificio que tienes que tiene del lado contrario donde sale mi hilo yo voy a tomar otro cristal miren de donde sale mi hilo yo voy a entrarme otra vez con un, tomando un cristal Voy a subir, a esto le vamos a dar muchas vueltas, hasta asegurar nuestro trabajo. A esto voy a subir con otro cristal, hacia esta parte, del lado de atrás. Aquí voy a hacer lo mismo, voy a tomar un cristal me entro en el cristal que está debajo en este así primero estoy colocando esta secuencia después que yo tenga todas las secuencias colocadas de los cristales voy a tomar otro cristal y voy a subir hacia la parte de arriba y voy a pasarme hacia la parte del frente de donde está ahora me voy a pasar por este cristal porque ya tengo la secuencia de, de la parte delantera ya formada bien me voy a pasar por este chicas disculpen los ruidos hoy es el día internacional del ruido por, de, del ruido por mi casa definitivamente que sí. entonces miren yo me voy a pasar aquí y ahora voy a colocar mi último cristal que va en la parte de atrás aquí voy a tomar mi último cristal que va aquí Bien, yo hice la misma secuencia en la parte de delante y la parte de atrás A esto le vamos la vamos a repasar muchas veces, muchas veces, para que el hilo se agarre firme con el cristal y esta base que pusimos, que hemos puesto y la vamos a reforzar dándole varios toques. Sí, definitivamente hoy es el día de los ruidos los ruidos por mi casa miren y siempre apretando verdad hasta aquí lo voy a dejar para seguir continuando con la con el, el siguiente paso que es de el botón terminar de hacer el botón esto lo vamos a poner por aquí porque ya está previamente terminado verdad miren qué bonito yo espero que ustedes que esta explicación que yo le he dado le haya funcionado y que ustedes la puedan elaborar. Ahora vamos a terminar de, de, de elaborar el botón. Bien chicas, miren aquí yo tengo eh, yo tengo en la parte del botón casi lista. Le estoy poniendo las siempre es como le dije, todos los pasos son repetitivos. Miren aquí está el botón, el botón que vamos a utilizar para poner la cadena este botón yo le dije que tiene 16 milímetros miren todo es los mismos pasos ven lo que le dije miren el miren lo que yo le comenté cuando pongamos miren cuando trabajemos con nuestros cristales miren lo que le comenté Nuestros cristales tienen que sobrepasar el borde del cabuchón ¿ven? o del botón tienen que sobrepasar para que hagamos esto y el cabuchón quede dentro de los cristales entonces ahora yo le voy a seguir colocando las mozasillas hasta asegurar que nuestro botón esté dentro y que no se vaya a salir nuestro hilo y todos los pasos son repetitivos todos los pasos son repetitivos todos los pasos se repiten desde que terminamos de hacer el cuerpo al botón hasta que terminemos trabajen con los colores de su preferencia recuerden que esto es una prácticamente una terapia cuando trabajen, trabajen con amor con paciencia y yo estoy haciendo lo mismo no voy a pasarme por esa sino voy a pasarme por esta para dejar esa debajo ¿Sí? apretando siempre apretando si gustan Pueden cerrarlo un poco más para que su trabajo quede mejor reforzado recuerden siempre que hagamos una vuelta háganle un pequeño remate por si tengan si tienen que desbaratar algún algún espacio que su trabajo no se desbarate por completo que no se desbarate entero y estoy cerrando para colocar el portadije y la cadena cerrando, voy a colocar ya mis últimas mozasillas y aquí coloqué mis últimas mozasillas bien, listo ahora se voy a cerrar vamos a hacer un pequeño remate un pequeño nudito ya yo he hecho varios Miren, chicas, qué bello queda. Miren, hermoso, queda muy bonito. Entonces, ahora, miren, como le decía, se recuerden que este lo colocamos en la parte de aquí atrás, ¿verdad? Yo me voy a colocar en este cristal o en el, en el cristal que ustedes decidan quedarse. A esto, yo voy a tomar. Si gustan, pueden ponerle mozasilla dorada, pero yo le voy a poner esa mozasilla del mismo color. Y voy a tomar seis Miren. Y voy a tomar seis mozasillas. Y me voy a devolver por el cristal. Bien. Voy a hacer esto. Bien. A esto lo voy a repasar varias veces. Vamos a repasarlo varias veces. Por lo menos cuatro veces vamos a repasarlo para que quede asegurado bien chicas, miren yo lo repasé ya cuatro veces aquí voy a hacer un pequeño nudito apreté, me voy a ir por la parte de atrás de este cristal, si me deja la aguja bien. y vamos a hacer otro pequeño nudito aquí miren esta parte donde sale el hilo Vamos a hacer pequeños nuditos, hacemos otro, cruzamos por otro lado, sin que nuestro hilo se, se nos enrede, ya que tenemos nuestro trabajo terminado, y hacemos más nuditos. más nudito vamos a cortar el exceso de hilo me lo voy a ahora vamos a tomar nuestro porta portadije o nuestro porta cadena ustedes le ponen el dije o le ponen el porta cadena como o el portadije de, de de su preferencia yo voy a utilizar este miren miren que este me gusta mucho trabajar con él lo voy a abrir un poco sin sin forzarlo mucho lo estoy abriendo con nuestras pinzas este este que está aquí lo voy a lo voy a lo voy a, a, a girar un poco hacia la derecha hacia la derecha lo voy a girar un poquito verdad miren ven que lo giré un poquito miren lo moví un poquito lo giré para cuando yo haga esto ponga esto aquí ¿Ven? ahora yo voy a hacer esto con la pinza lo voy a aplastar aplasté ahora voy a hacer un poquito de presión aquí y lo voy a aplastar miren miren cómo queda colocado ¿Ven? Ahora voy a poner mis mis caden voy a poner la cadena del lado contrario. Aquí está la cadena ya con su grafe lista. Todo depende del tamaño que ustedes le quieran dar a su cadena. Bien chicas, y aquí está este hermoso tutorial que le hemos dejado el día el día de hoy. Yo espero que a ustedes les guste, yo espero que ustedes se suscriban al canal, espero también que me envíen sus fotos, sus comentarios, espero que le haya gustado mucho y que lo, lo amen y lo aprecien tanto como yo eh, que hago estos hermosos videos para ustedes. Eh, suscríbanse al canal, gracias a todas las suscriptoras, gracias a todas esas chicas de Colombia, de México. Eh, de todas partes del mundo que me escriben y que me dejan esos bellos mensajes este es un hermoso tutorial que espero que ustedes lo lleven a cabo gracias a todas por, por seguirme como les comenté y espero que lo disfruten tanto como yo eh, las quiero, nos vemos pronto en otra entrega de Rincón de Rosy así queda de bello y hermoso estos, miren qué belleza ahora para estas fechas que se aproximan este es un regalo muy bonito eh, que le puede agradar a muchas personas y también esto es algo que podemos hacer también para eh, hacer sustento de, de nuestro trabajo. Tenemos mucho que aprender, gracias a todas. Nos vemos pronto a la entrega de Rincón de Rossi. Bye.